Hola qué tal, hello guy volvius saludos, sayonara Este es un nuevo video para el canal espero que estén súper bien porque vamos a comenzar Aquí después de mil años y después de no hacer de, bueno el último video que hice fue de God of War Pero hace tiempo que no hago un video con Nico, creo que ya casi un año De pronto dos <ríe> Dígame el número del uno al... 18. 9. O sea, la cosa sería... Entonces, yo le voy a decir números del 1 a tal número de las cosas que tenga para que usted me elija el color, el estampado, la cara y pues todo eso. la cara <ríe> <ríe> Un número del 1 al 16. Y 15. Está bien, está bien. La cara, un número del 1 al 5. 1 bueno. 4. Ah, bueno, está bien, está normal. Vale, vale, que vamos bien, no ha hecho uno mal. Le va a cagar en esta seguramente. Tío, 23, un número del 1 al 23. 1, eh, ahí está. Oh, bien, bien. Uy, uh, le gustó, eh. Pero sinceramente, yo quería que me saliera esta. Está chévere, Bueno, si ¿sí vamos a jugar con cosas altas. No. Ver, ahora, por último, un número del 1 al 23. Número del 1 al 23. Yo digo que 20. No, no, no salió, pero. <ríe> Saca, no. Esos son los pantalones de la monja. me los soñé? Sí. Oh, fiatino. Vale, pues, entremos. Bueno, bueno no le he cagado tanto. Bajamos, y... bajamos. Eso, bajamos vale, directamente bajamos. para abajo. Vamos, vamos, vamos, vamos. Vale, que voy súper bien. No sé por qué aquí las malditas nunca me, me pegan. Le cabrón de pegar el que está dando. Ay, nadie Esto no le pega a nadie. Literalmente. Acho ¡Calvo! ¿Eh? ¡Me voto para tú arriba! Tú? Te... ¡Me botó no, pa' sea, arriba! No, me costó, me costó. Me Ahorita costó, iba re bien y me botó para arriba. Solo porque hice doble salto. No sé, solo buena suerte. Solo... Bendiga? Bueno, eh, ya comenzaron a. Clasificar. Sí. No, pero ¿por qué me pegan? ¿Por qué me pega la gente? Bueno, los odio. No me acaban de chocar cuando estaba a punto de hacerlo. ¿Por qué me... ¿Por qué la gente me cae encima? ¡Nico! ¿Usted cómo pasa por esos tubos? Pasándolos. Pues, no sé <risa> cómo logras pasar por los tubos Listo Nico, Pase. usted tiene que clasificar ¡Epa! Ya, pasé un segundo después de usted porque usted pasó sí. por los tubos Es que, pues Pues ahí alcanza a llegar a la cosita A la cosita esa que, que se balancea Ah, es que si uno se agarra por la de balancea ¿agar ¿Agarras los tubos? Sí, por allá hay unos balances uh -huh. pues Creo que usted ahí sí, puede sí, sí. ver al man Sí, sí, sí, lo estoy viendo. Ay, es eso, mamita. y entonces ahí uno se tira y ahí, unos, ahí están los tubitos. Y bueno, así no, así no. Qué bueno, <ríe> agarré. No, y ahí sí lo iba a lograr, pobrecito. Uh -huh. Se llamaba... No sé. Sí. Tampoco me importa. ¿Por qué hago el cuadrado? Vale, vale, cállate, cállate. Perfecto. Uy. Listo. Tenemos que continuar, Nico. Ya casi llegamos. ¡Espa! NICO NICO estamos de... estamos de Eva De cuartas Nick NICO Ya estaba haciendo los business sí los business Íbamo no, Por señora. un momento íbamos en puesto... En puesto 13 Uy venga ahí, yo casi me equivoco tontamente ¿Qué no, Nick? Yes, no, es que el man hizo como que no, yo iba a alcanzar a clasificar y se, se quedó ahí por polvo. No, por creerse mejor que las otras personas. Exacto. Pero las pototripas son legales y no yo hubiera man, baneado a medio Falgais. No, pues sí, pero no es que. Somo uno me está literalmente siguiendo. Samu, no <risa> me, estás Ay. me doy cuenta. Oiga, no, oiga, se nos vienen todos. Bueno, me mataron. ¡Ah! No, no, Nico. Ahora, pero tus cabrones siguen juego Dale, Samu, tú puedes Pinches ruidos Vamos que se fueron en mi contra? No, venga, es que... Samu tienes dos Ah, bueno, todo bien Yo te digo Eh, tienes uno atrás Bien Buena, buena, buena, buena Gracias al salto, no te bajaron Tienes uno ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Dale, Samu. 20 segundos! Dale, dale, dale, que podamos no no, no, no, no, no, no, no, no, no, margen, no, no, no Vale, vale, joder. casi te tarajamos. Ahí. Siete, seis, cinco, cuatro. Tres, dos, ¡Un! vamos. Y... ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Sí, este <ans> ¿Sí? <¿Sí>? ¿Sí? que <tras> casi me atropella? Como 28 mil veces. No, Yo 10, creo mire. que uno se tiene que quedar quieto porque es que uno ve que el piso se va tumbando. Entonces uno que vaya corriendo y que este le esté a punto de llegar el coso ese. Y, pues sí, y entonces. Pero el es que si te te agarra al mismo tiempo, está Spider. Ay, Samu. <risa> mira, mira, mira. Protip, protip, protip, protip. Vale, sigo vivo. Oh, Yo no sé cómo pase eso. Yo no sé cómo pase No, pero ninguno se muere. Vale, ¿vo a a vale no voy a agarrar al este Vale, no le puedo agarrar. No me salió el protip. Oh, oh, oh, no. oh. Oh. No, vale, perdí. Soy una bola, me hice el protip a mí mismo. <risa> <risa> no agarré <a> mí mismo. <risa> <risa> ¿No? <risa> Dale, pues un número del 1 al... ¿Cómo es que era esto? 25. 20. Vale, ¿quién? vamos a empezar fuerte. ¡No, Nico! ¡No! ¡No! ¿Qué <risa> caco? <risa> <risa> Oigan, ahora un número del 1 al... 23. 23. Ahí está. Vale, salió el mismo. No, a ver. Mm, aún un número del 1 al 5. Voy a poner 5. Nico, no. <risa> Uy, estamos. Uy, estamos. Te voy a decir Sama. No, Nicolasa. <risa> eh. Un número del no, 1 al 19. Mm, 18. Bueno, no está tan mal, la verdad. Ya, al menos cambiamos de color, eso está mejor. Y es mi color favorito. Aunque no sé tan mal. No, mentira, sí, se ve re mal. <risa> Ese unicornio se ve la cagada. Guau, wow, latinaste. ¿la no sabía, ¿sabes? No, espero pero el color rojo le queda bien. Pero qué mía. Voy con el martillo. Me llaman el Miodir. Uf, uf, uf, uf. Mira, mira, mira. Voy de primeras en este momento. Voy de primeras, chaval. Vale. Vale, que Vale. No, ya no, ya no vi de primeras. Vale, que voy cansamos. Vale, que voy cansamos. Nico, tenemos que llegar rápido. Comenzaron a clasificar y nosotros no hemos clasificado. Ya pasé. Yo también voy a pasar. Samu, tenés que pasar. ¡No estás ¡Me estás jodiendo! Me estás jodiendo que eso me. Que eso me sacó así 54 puntos Vamos de 7, Samu, tú puedes Buah, Va, Samu, vas un poquito googleado. <risa> oh, no, no, no <risa> No <risa> oh, oh. <risa> Y cuando <risa> No, gracias, gracias alguien. Por eso hay que <risa> No, que es se salga alto <risa> oh. Bueno es... Bueno, bueno, bueno Eso es sí. ilegal, bueno ¡Eso es ilegal! ¡Pasa! ¡Pasa rápido que vamos, estamos, estamos fuera en este momento! Vale, estamos fuera ¡No! ¿Sabes? ¡Estamos de sextas! ¡No! ¡Giripo! ¡Agarra el huevo! ¡Que te agarre los huev no, tira, no. huevos! ¡No ¡Que agarres dos huevos! ¡No, no! ¡Nos están robando! ¡Nos robaron tres huevos y cuatro huevos! ¡No! y esto por qué lo no está permitiendo? ¡Porque estoy uno contra 28. ¡Yo bueno, me quiero acá! Sí. Voy a robar todos los huevo. huevos. Tenemos cinco, estamos cagados. Dame huevo, dame huevo. Yo quiero un huevo, familia. ¿Y por qué este gil ¡Ya no me arma? Vale, no nos ponía pon ningún huevo más. Estamos, estamos perdidos esta No, ¡Verdad! no lo dije ni. Somos uno los cinco, eh, que. ¡Un rojo! Tío. No. <ríe> se están llevando los huevos. No. Los no, no. quiero robar tres personas! ¡Nico! ¡Ay, brujo por allá! No, me agarraron, me agarraron, Sam Estamos está haciendo todo lo posible para allá, No, no, no, no, no, no. No. no. no sabes, lo ¿no? ¡Ganamos! No. ¡Oye, Nico, ganamos! No. ¿Por qué hay tantos techos? ¿Por qué hay tanta gente? Eso también es cierto. Bueno, perdí. ¿Cómo, ¿Cómo que sí, perdí? perdiste, Nico? ¿Cómo que perdiste, Nico? Nico, ¿por qué? ¡No, No, no! No, no. <risa> Entonces dígame un color Del 1 al Del 19, 19. Un número del, del 1 al 16 eh, Voy a decir todos los últimos números 16 Me puse loco Un número del 1 al 4 ahora 4 Voy a seguir <risa> Un número Del 1 al 2 Ahora un número del 1 al 21 20 Ah, no, ya no, pondría, ya no podría hacer este, entonces tocaría. No en vamos, vamos, que podemos impulsarnos, y no, no, no, no, no, no. sí, caer en el medio. Caí en el medio. Vale, vale, vale, vale. vale yo también. Samus, estoy, estoy al lado tuyo. Sí, Qué bien. A... Salto protipo. <ríe> salto protipo. Sí, un... Es que en ese sí fue un protipo. Porque hice el saltadito de... A ver, vamos, vamos. Vale, que quiero intentar agarrar el... el vamos, es... voy bien, Nico, yo voy bien. Vale, voy a intentar... Agarrarme, ojo, oh, no, no, ¡Lo tenía, ¿por qué me suelto? Ay, ¿sabes que me voy por abajo? dejo confiarlo, vale, 27 puntos, vamos de, uy, vamos, vamos, muévete eso, vamos, listo, vamos de, vamos, que y le vamos haciendo poco a poco, poco sí, a poco, no hay que apresurarnos. Es chinga, casi me muero por ese tipo. Tenemos que permitir que, que las ondas. Los ondas nos lleguen No, no Samu, deja de perseguirme Lo único Haval. malo es que la gente te quiere empujar Mi, mí? Sí, y mucho A todos No eres okay, el único Nick, tranquilo Te entiendo Hijos, me, me están agarrando tres? ¿Sí? Bueno <risa> Sí, estoy seguro que a ti también te pasa Sí Se puso más rápido, se puso más rápido Nico, se puso más rápido Nico, últimos segunditos Últimos segunditos Vale, me va a morir en el segundo uno No, Nico No No va a morir, tres No, no, tío, no me va a morir Pero va a ser no. un salto jump vamos oh, <risa> salto aquí, pam, salto aquí Relajado GG, bro, ya pasé la primera parte Suavecito Como mantequilla en el pastel Pum Por acá, pum Por acá, pum Pum, pum Toma, qué buena Pum Listo, listo, ya llegué a la parte difícil Vale, que no hay nada mal No, esto qué, esto no sirve nada Vale, vale, vale. que voy súper bien Vale que voy súper bien No, me tiran, no, como son tan ratas y me tiran Odio a la gente de fa... Vale, Samu, tú puedes Me encanta cómo sale, qué peligro Y estamos en el puesto 2 <risa> vale, aquí <ya> está. No, vamos <risa> Tan difícil esta parte. Me voy por acá. Me voy por ahí. Me voy por acá. Lo pasé. Lo pasé. Me merezco un premio Nobel. Me merezco un premio Nobel. ¿Dónde está mi premio Nobel? Listo, Nico. Nico, depende de usted. Mírame porque me va a hacer un proti. No. Nico. Chavales, imagínate, no. Soy mejor. Primer error de juego. No me intenten bajar a mí. Yo ba creo que el primer error del de juego. fuego <risa> Bueno, me echaron, ya perdí. La primera vez que pierdo es que yo te agarro y pierdo. Yo tenía un amigo que dijo pro tip. Eh, agarrémonos r y así nos y así nos servirá. Vamos Nico, no, vamos, dice que ]玩. vamos Nico. Bueno, vamos yo. Vamos yo. Vamos yo. No. Yo no, no. no sé. <risa> <risas> si no fuera por lo, por las salchichas te estarías muerto. Por las salchichas. también, hay muchos que están llegando acá. No eso, sí. ahí, ahí se atrapa un man pana. Ah. Ay, qué susto. Nico, no, ayuda Se sí, corta sí, encima de usted. 7 6 5. No, estamos de 8. No. No. Dime no. qué pasa. Dime qué ha Bueno, Nico, ¿qué opina? ¿Cómo ¿Sí? jugamos? Bueno, tácticamente asquerosos. <ríe> eso es verdad. Toca, toca practicar, toca practicar. Pero, Pero tenemos si que hace... ganar. Bueno, espero que se suscriban al canal, le den un like a este video, que compartan este canal con todos sus amiguitos, pero si estás fuera de veralón, solo suscríbete. Y bueno, no importa. Entonces ahora sí, todo, tengo todas mis redes sociales en la descripción. Nos vemos. A ver, Nico, despídase. Hasta la próxima. <risa>